Durante 2018 tuvimos una gran comunicación y contacto con la Agencia Nacional del Espectro a raíz de la implementación de nuevos procesos normativos y financieros, entre ellos la implementación de normas internacionales de contabilidad del sector público y de los nuevos clasificadores presupuestales. Con la agencia tuvimos un trabajo bastante cercano y observamos que ellos son de las entidades que uno puede destacar a nivel de retras que conforman el presupuesto general de la nación, porque son muy juiciosos, son muy consagrados, son muy eh, dedicados a hacer la gestión y a cumplir especialmente las fechas que las órganos, los órganos rectores establecen. Normalmente cuando tienen dudas, ellos eh, nos piden acompañamientos, asisten aquí a las oficinas, con los, se comunican con nosotros y procuran estar dentro de las fechas, es de las pocas entidades a las que hay que reabrirles el sistema, pero normalmente es una entidad que siempre está registrando a tiempo toda su gestión financiera. Nosotros tenemos un plan de capacitación en donde reservamos cupos para las entidades. La ANE, eh, a través de la coordinación que tenemos con ellos, hay un funcionario que desarrolla ese rol. Eh, reciben nuestras comunicaciones y son altamente capacitados y de forma permanente están recibiendo el apoyo de parte de nosotros, no solo en los procesos de capacitación, sino en procesos que nosotros denominamos de acompañamiento.